Con este pequeño vídeo queremos enseñaros cómo quedan marcadas las fallas y las aguas cuando hacemos una prospección geobiológica en un terreno en el que se va a proyectar y a construir una vivienda. Luego pasará el topógrafo para llevar esto a un plano.